pero ¿qué fue? Que no lo dije. Ya, está corriendo, tiene el punto rojo ahí. Okay. Bienvenidos a un video más de su mundo, Mundo JM. El día de hoy estaremos viendo las imágenes digitales. ¿Qué son las imágenes digitales? Los formatos más usados, qué se esconde detrás de ellas y lo más importante, por qué hay que mejorarlas mediante un programa de retoque como Photoshop. Vámonos con el link las imágenes digitales son fotos electrónicas, ¡Estoy grabando! Las imágenes digitales son fotos electrónicas y no es porque den corriente o algo por el estilo, sino que para que éstas puedan ser previsualizadas se necesita un medio electrónico, una tableta, una pantalla de un televisor, o un, un monitor, un smartphone, una pantalla en términos simples, esta a su vez Pueden ser tomadas de dos tipos, a través de una cámara, reflex profesional y a través de un escáner. Esos son los dos métodos fundamentales. Estas se forman dentro de ella Está la unidad mínima, los pizzeres, picture element. A cada eh, cuadrito de estos uh, se le asigna lo que es un valor tonal y una información binaria que puede ser un 0 o un 1 por eso a estas imágenes se les llama bitmaps o mapas de bit y para que tengan una idea a mayor número de cuadritos o, des, o, des, <ríe> o de píxeles pues la imagen tiene mayor información mayor peso porque un bit es la unidad mínima de almacenamiento de los sistemas operativos de el windows como sistema operativo y que 8 bits forman un byte. bueno una información ahí técnica que se relaciona con el tema los piscales no lo podemos ver a simple vista hoy en día obviamente porque son muchos, hablamos de megapíxeles. Cuando un teléfono te dice que captura una fotografía de 8 megapíxeles, está hablando de millones, si sí, conocemos un poquito de notación científica. Pero en este ejemplo vemos a Mario 1 y podemos contarle sus cuadritos. Eso fue en el 1984 cuando se lanzó ese juego. Claro que hoy en día Mario es tridimensional y tiene una resolución enorme pero esos fueron los inicios de Mario y nos pueden servir como comparativa para que ustedes vean el antes y después y que tengan una idea de en esencia qué son los píxeles. Otro tema que está incluido en esta clase son los formatos de imagen y para que tengan una idea la definición de formato es equivalente a cualquier archivo. Entonces, ¿cuáles son los formatos que Photoshop abre? Los formatos de imagen. Pero cómo podemos identificar cuáles son estos formatos a través de sus extensiones .jpg, .tif, .gif, .png, entre otras. Entonces, Photoshop solo trabaja con esos formatos. Aunque un archivo de texto, verdad, es un archivo que se forma de, de, de información binaria, sin embargo, Photoshop no puede descodificar, descodificar esa información binaria seguimos ahora con el tema de los ajustes en las imágenes photoshop que es un programa que estaremos viendo vídeos tutoriales sobre él más adelante es un programa destinado a mejorar a corregir algunos detalles en la fotografía algunos problemas que se presentan a través del, del apartado ajuste para que tenga una idea vamos a entrar en photoshop en photoshop aquí está y Vamos a ver esta fotografía que tiene poco contraste. Entonces, si nos vamos a imagen, ajustes, podemos mejorar la fotografía. Miren qué fácil moviéndonos que otros controladores. En este caso, en el histograma. Aquí histograma que nos presenta la información de luces, sombras y medios tonos en la fotografía. Miren cómo estaba antes. Wow, poco contraste. Y mira ahora, así de simple. Bien, si quieren aprender más de Photoshop, pues te dejo en la descripción el curso de Photoshop CC 2019 que tenemos preparados para ti. Entonces volvemos a la presentación, volvemos a la presentación y ahora vamos a ver cuáles son algunos de los problemas comunes que se presentan en la fotografía. Tenemos, por ejemplo... Bueno, tenemos un problema que es franja horaria, esto puede ser luz fuerte del sol o lo contrario. Es muy importante destacar que el, el mecanismo que tiene la cámara que captura la escena, digase el sensor, pues tiene un sistema completamente diferente a nuestro ojo humano que se adapta a los ambientes de iluminación, el sensor no pero eso es que ante condiciones de mucha luz o poca luz pues la fotografía tienden a estar o sobreexpuesta o sub -expuesta. y de ahí pues cierta dependencia de photoshop al menos que se usen otros accesorios o otras herramientas complementarias como difusores como luces artificiales entre otros. El otro problema es el mal uso de la cámara. Hoy en día la fotografía tiene mucho intrusismo. Es decir, que cualquiera puede ser fotógrafo. Increíble. Cualquiera compra una cámara, tira foto aunque la use en modo automático. Ya es fotógrafo. Entonces, para saber fotografía hay que saber algunos conceptos técnicos bastante amplios. Como son número F, velocidad de obturación, lo que es el ISO, lo que es la óptica, trepidación, a qué tipo de lente usar ante ciertas condiciones, porque hay lentes más luminoso que otros. O sea, es es un estudio amplio que hay que hacer que la persona que a lo mejor no lo tenga, pues no puede dar fotos con buenos resultados. Finalmente, el problema de escáner o de escaneo. Re recuerden que Photoshop se creó en el 1990 para trabajar junto con el escáner. El porque en los 90 no existía o no tenía mucho auge en la fotografía digital. Eran las fotos análogas que eran de rollo. Y todo ese rollo, valga la redundancia. Bien. Ya ustedes saben. Bueno, espero que te haya gustado este video. Si quieres aprender más de la fotografía, abajo en el enlace, en el comentario principal, tenemos un curso de fotografía básica para ti. También si quieres profundizar más sobre este tema, te invito al Playlist que está de aquí, aquí, el Playlist, y que te suscribas también por aquí. Bien, hasta otro video. Dios te bendiga.